Eh, me ha dado un poco pena porque me gustaría me hubiera gustado haber estado viendo otras presentaciones pero bueno lo que he podido llegar a, a estar reflexionando que cómo todo está bastante conectado ¿no? Eh, no, porque, bueno, porque bueno, nos conocemos muchos sí, y muchas que también es un poco estar en familia igual voy a contar porque creo que es importante cómo llega a este proyecto no o cómo yo me embarco en esta aventura de un viaje en un bueno Yo es, estudié en el 2011 2012 un máster en Barcelona en Psicología Social y ahí vuelvo a conectar con una persona, Neus Barquioe que creo que se ha hablado de ella en algún momento eh, porque justamente hay una exposición en la Bona de Arpilleras eh, y bueno, eh, me invita a través de una lista eh, del Grupo de Acción Comunitaria donde estuvimos juntas eh, unos años y bueno, pues yo voy a esa exposición, ahí la encuentro y allí veo eh, bueno, pues las arpilleras de niños y niñas de la escuela San Paul de San Juan de San Paul de Mar, que es un pueblecito que seguro que la pues, costa está como a media hora en la costa, ¿no? Media hora 40 minutos de Barcelona. Eh, bueno, pues a partir de volver a conectar con Neus Bartoni, que ya es docente eh, en, en esta escuela eh, pedagoga. Eh, bueno, y muchas más cosas, ¿no? un amante del tema de las arpilleras, pues igual como a muchas y muchos de aquí, bueno pues, eh, a mí algo se me contagia de las arpilleras, ¿no? que no saben muy bien qué es, pero bueno, hay una inquietud ahí de. Vale, esto no. eh, diríamos que justamente, eso creo que fue en noviembre, si mal no recuerdo, del 2011, justamente en ese marco, eso fue, había sido justo antes todo el tema de eh, el, fue pues el 20 de octubre, ¿no?, cuando eh, está todo el tema del, del bueno, el alto fuego de, de, de ETA. Entonces, bueno, a mí llegó no ahí que nos encontramos y eh, ella me hizo una frase, me dijo, ¿te imaginas a los niños y niñas del País Vasco cosiendo sobre la paz, ¿no?, o sobre cómo ellos ven y cómo ellas ven el proceso actual. ¿no? Bueno, pues yo me quedé con esa frase y... al colegio, a San Paul de Mar, a ver cómo hacían las arpilleras, y bueno pues yo ahí ya me convencí del todo, del potencial que tienen con niños y niñas y eh, arpilleras, y bueno, pues cuando volví de Barcelona a estudiar al País Vasco, eh, yo pertenezco a una asociación que también está en Yaqui, que se llama Kime, y también, pues, no sé cómo, pues no sé si les convencí, les contagié, les dije, bueno, eh, está la posibilidad de que podamos hacer algo... Eh, trasladar la experiencia de, la, de Cataluña a, a un cole con, con niños y niñas. Y bueno, pues nos presentamos a, a la convocatoria la, la de ayuda del gobierno vasco, de la de Derechos Humanos, bueno, que sí, la que nos presentamos y nos dieron la posibilidad de un pequeño proyecto, proyecto con mucho dinero, pero de poder hacer algo. ¿no? Eh, digo esto porque sí que es verdad que para nosotras fue fundamental el apoyo y la... Bueno, de que ya lleva ya mucho tiempo desarrollando esto en la escuela entonces bueno pues ella fue un poco la que estaba de coordinadora en, en la escuela San Pau San Bolde Mar y eh, bueno nosotros nos vamos a encargar aquí de buscar bueno pues un centro que se animase un poco a vivir esta experiencia ¿no? eh, el proyecto lo, lleva, lo llamamos así Umec eh, para que no los niños y niñas del país vasco y de la duña Kos en la paz y bueno, pues nuestro objetivo era sobre todo fomentar una cultura democrática de paz y convivencia en la población escolar. ¿no? Eh, era un proyecto que se sí que verdad que digamos, el centro eh, en principio era de los niños y niñas, pero luego nos dimos cuenta que en realidad estábamos tocando muchas más. ¿no? Eh, ya os contaré cómo el profesorado fue también muy importante. Y luego bueno, también trabajamos mucho con las familias y con la comunidad local. ¿no? Lo desarrollamos en el curso 2012 y 2013 con 200 alumnos y alumnas que participaron. Eh, las edades comprendidas fueron de 10 y eh, 11 años, es decir, quinto y sexto de primaria, que es ahora el, el ciclo superior, la educación primaria. Eh, elegimos esta edad primero porque eh, Neus era eh, tutora de, de, un, vamos, de este curso, ¿no? de en San, San Polemario, y nos parecía bueno, que podía ser interesante eh, eh, hacer lo mismo aquí. ¿no? Y bueno, también porque bueno, pues la, la edad de Quito y Feste Primaria, 11-12 años, pues es una edad eh, que por ella, ella ha tenido la experiencia de hacerlo con más pequeños, ¿eh? pero bueno, sí que es una edad que, que siempre veía: bueno, primero, ya empiezan como mucho más a, a, a razonar y todavía son niños. ¿no? Bueno, es, es una edad que la verdad es que cometan un descubrimiento. Eh, en el caso del País Vasco, eh, hicimos eh, la experiencia con el Castola de Riunda de Sopelana, que también yo creo que se sí, embarcaron a esta sin saber muy bien qué eran las arcilleras ¿no? eh, y todas las consecuencias que podía tener eso. Les había invitado, pero bueno, la verdad es que como ellos tenían clase ahora, pues no han podido venir, pero bueno, hay una profesora que está siguiendo y sigue haciendo artilleras en, en el Castola, ¿no? Eh, bueno, un poco los objetivos que nos planteamos con, con el proyecto eran eh, ofrecer un espacio de expresión al alumnado, ¿no? Donde pudiera comunicarse libremente, ¿no? Promover la igualdad de género y el respeto de la diversidad, fomentar la escucha activa al otro eh, eh, y las relaciones afectivas, ¿no? Sin ser capaz de sentir, eh, o sea, sin, sin ser capaz de sentirse, sin lugar, potenciar la creatividad del alumnado para la propuesta de resolución de conflictos, eh, dotar de herramientas al alumnado para promover una cultura de paz, promover y experimentar el aprendizaje colaborativo y luego fomentar un intercambio de conocimiento entre alumnado del País Vasco y Cataluña. Esto fue algo eh, que al final porque bueno, se generó a partir de, de poner en marcha los dos proyectos. ¿no? Eh, entonces, eh, sí que es verdad que se generó un intercambio de mensajes entre los dos alumnados, ¿no? Eh, algunos de Cataluña ya habían pasado por la experiencia de coger eh, la aguja, entonces bueno pues eran muy interesantes los mensajes que se daban, eh, que he traído algunos, ¿no? de cómo se… Eh, bueno, esta es una que utilizábamos mucho, ¿no? me parece que era gráficamente muy interesante, que hacen las… cómo entendíamos o cómo ha sido el proceso eh, que yo he reunido con Rose las bellezas expresar para sanar, ¿no? Eh, eh, y expresar para sanar, expresar no solamente intelectualmente, sino qué conflictos emocionales tenemos, ¿no? ese barabuyo ¿no? que puede ser ahí, que queda expresado, que lo podemos ¿no? expresar en este caso, que se ha visto también eh, en, en Canadá, eh, en dar pillera, ¿qué, qué es diferente a, a, a dibujarlo y a, a pintarlo, ¿no? tiene que ver con todo el proceso de, de coser eh, y bueno, pues eh, para sanar, para. Bueno, que de una viñeta que utilizábamos. Bueno, eh, os traigo algunos mensajitos de los niños y niñas que se van contando sin conocerse entre ellos, sí, sino que saben que a la vez están haciendo artilleras. Hola, me gustaría decir que la artillera es un método de recordar momentos que no quieres olvidar o para sentirse mejor, con la realidad un amigo. ¿no? Esto es muy curioso porque en ningún momento nosotras dábamos. Eh,